En este video les quiero mostrar la plataforma, una de las plataformas que uso, es muy, muy completa, muy buena, es una plataforma de trading profesional en la cual pueden eh, graficar cualquier activo, operar cualquier activo, pueden operar forex, pueden operar futuros, pueden operar acciones, miren por ejemplo nuestros futuros, estos son futuros, futuros del, del australiano dólar, este es el futuro del petróleo. Fíjense como gráfica de rápido, tiene muchísimos indicadores, miren acá pueden rayar lo que quieran, Fibonacci, lo que, lo que deseen, tienen todos los estudios del caso, esto pues para los, los analistas técnicos es lo mejor, acá tienen miren acciones, por ejemplo la acción de Apple, fíjense, entonces. Eh, si ustedes quieren abrir acá un, una, una cuenta con ellos, con este broker, y empezar a, a simular pues, pueden tener una cuenta de demostración simplemente para que vayan viendo las, las acciones. Entonces básicamente tendrían que ingresar a esta página, thinkorswim.com Se las dejo de todas maneras ahí abajo en el video, Tincorswim, y acá se abren, se registran para una cuenta, una paper money que es una cuenta de demostración, entonces ahí les dan unos cuantos días de, de trial, un periodo de prueba, para que la ensayen y, y, y se den cuenta pues que es muy buena, ya si más adelante se sienten seguros pues ya abren la cuenta con ellos, la cuenta real tiene demasiadas opciones, si quieren aprender a manejarla me dejan un, un comentario, les enseño pues como a cambiar acá los colores y ir mirando más o menos qué es lo que pueden hacer, esto tiene escáner miren, pueden filtrar las acciones que deseen esto de una les escanea pues como las acciones dependiendo de los filtros que ustedes les pongan tiene alarmas fíjense acá alarmas para cuando tengan una operación pendiente y no se les vaya a pasar entonces o sea, esta, esta plataforma es supremamente poderosa tiene demasiadas opciones pero es, es toma tiempo pues aprenderla a manejar entonces si necesitan ayuda me cuentan. Un saludo.